Pues les damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos eh, integrantes de la Oficina de Conocimiento Abierto, perteneciente a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Eh, en esta ocasión nos acompaña la maestra Montserrat García Guerrero. Bienvenida, maestra. Ella es estudiante del doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, España. Es maestra en ciencias sociales y humanidades con especialidad en comunicación por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Licenciada en letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Especialista en ciencia abierta y apoyo a la producción científica. Ha sido gestora de CASCAN, repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue coordinadora editorial de la revista Migración y Desarrollo por más de 10 años y ha participado en más de 20 proyectos de investigación y en el manejo de una plataforma de acceso abierto para las revistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es gestora de la Oficina de Ciencia Abierta de la misma universidad. También es parte de la Federación Latinoamericana de Semiótica y de la Asociación Mexicana de Estudios de Discurso. Cuenta con presentaciones en eventos nacionales e internacionales, así como publicación de capítulos de libro y de artículos en revistas, en revistas arbitradas. Es miembro fundador de la Red K y riace Bienvenida Maestra Monse, agradecemos este acompañamiento. El día de hoy nosotros vamos a presentar con ustedes un tema referente a las revistas depredadoras y la, la ciencia abierta. La Maestra Monserrat eh, nos ha dado el gusto de compartir con nosotros este sobre este tema bienvenida maestra monse adelante Muchísimas gracias, maestra Edith, y mil gracias por la invitación. Es un gusto estar con, con ustedes. Como les contaba desde que platicamos sobre esta conferencia, yo quiero compartirles la experiencia que tuvimos en la UAS en este sentido, y cómo a partir de ver la necesidad que tenían los investigadores de, de aprender qué era lo que estaba pasando, porque con esta corriente de la ciencia abierta se está moviendo de una manera vertiginosa todo el mundo de la producción científica, entonces a veces los investigadores no saben ya qué hacer. Entonces, eh, esta presentación la llamamos Publicaciones Científicas entre Depredadores y Ciencia Abierta. Como muchos de ustedes sabrán, quizá otros no, desde hace unos 30 años hay un debate sobre esta necesidad de abrir la, la producción científica a la sociedad. Al principio nace como una idea democratizadora de la ciencia, esto de poner los, los recursos científicos más cercanos a la sociedad, pero poco a poco ha ido derivando en otras cosas y podemos avanzar para poder... ¿Quién va a medir estas producciones científicas? Porque todos nosotros en universidades estamos supeditados a las mediciones, mediciones que, que hacen validar la calidad de lo que estamos produciendo como investigadores. Y entonces esas mediciones en México vienen de manera de SMI, de PROMEP o PRODEP, de pez y entonces ellos nos están marcando la ruta de qué es lo que tenemos que hacer. Yo les voy a contar mi historia. Yo honestamente no me gustaba nada esto que tenía que ver con los cuartiles y con las grandes editoriales. Siempre he pensado que estas editoriales son para la ciencia, como Microsoft es para las cuestiones de computación, y pues yo me voy más por el software libre de Richard Stallman, y en el caso de la ciencia... Propuestas como la que tienen ustedes, que es maravillosa, que es Redalic, que realmente busca democratizar la ciencia, pues serían la, la opción ideal para buscar foros donde compartir nuestra producción. Pero la realidad... Es que si uno quiere entrar al SNI y subir, pues te piden que tengas indicadores y que tus revistas estén en SJR o JCR de Scopus y, y Web of Science. Entonces, realmente la producción, no, eh, estas editoriales que son el Sevier y Thomson Reuters y muchas otras como Sash, Emerald, etcétera, etcétera, están siendo juez y parte. El SEVIER tiene su, su editorial y saca sus revistas, pero al mismo tiempo tiene su ranking de cuáles son las revistas que están produciendo. Y actualmente no hay otra iniciativa que mida la calidad de una revista y eso hace que los investigadores muchas veces se vean forzados a acudir a, a este tipo de editoriales para que se publiquen los resultados de su investigación y sean considerados de calidad. Entonces tenemos como estas dos rutas, la ruta que nos están marcando todos los que nos miden todas estas métricas de, de las grandes editoriales y tenemos otros grupos de trabajo de investigación que están pugnando por hacer las cosas diferentes, Redalic, Cielo, incluso hay propuestas de, de almétricas, al métricas, métricas alternativas, pero la realidad es que en México actualmente el SNI, el PRODEP y todas estas siguen pidiéndote que tengas artículos en cuartiles altos, en cuartil 1, cuartil 2. Y, y también hay que ir empujando nosotros por promover este otro tipo de, de producción científica. Cuando empieza la ciencia abierta, las editoriales tenían miedo al principio. Yo recuerdo que en uno de los eventos entre pares llegaban las editoriales de qué vamos a hacer. Si nuestro modelo de producción es que tenemos que cobrar por el acceso a la producción, a estas revistas científicas, y nos está diciendo que las tenemos que poner en abierto, ¿cómo vamos a cambiar este modelo económico? Y pues al año ya se habían vuelto los principales promotores de la ciencia abierta y ya no tenían problemas en hablar de ciencia abierta, y llenarse la boca y volverse los principales promotores, porque pudieron sacar estos modelos de publicación en, en la ruta dorada, la ruta verde, y entonces empezaron a cobrarle ya no a los lectores, sino a los investigadores que querían publicar en las revistas o hacer modelos híbridos. ¿no? Había una editorial que era Emerald que al principio decía, es que yo voy a cobrarle a los primeros 100 que lean el artículo, una tarifa, los siguientes 100, hasta que poco a poco vaya quedando abierto el recurso. Y poco a poco se ha ido viendo que, que la, el modelo que ha privilegiado el, estas grandes editoriales es el cobro a los investigadores. Incluso hay agencias financiadoras que, que dicen, yo te apoyo este proyecto y te doy incluso un poquito de recurso para que tú publiques los resultados de esta investigación. Y entonces, en México, en el año 2014... Con Tuvo una asesoría del grupo Shimago, del Sevier, y entonces se vio cómo la evaluación de las revistas científicas, incluso del sni pasó a ser casi una copia fidedigna de, de lo que promovía el grupo Shimago. Y entonces... Los indicadores vienen de ahí, las universidades necesitan SNIS, necesitan perfiles PRODEP o PROMEP, y, y esto nos ha empujado a seguir buscando desesperadamente estas mediciones y a tener indicadores de mucha productividad. La que sigue, por favor. Entonces, yo quiero centrar esta plática en cuatro elementos. El primero es cómo reconocer un editorial depredador y qué son. El segundo, cómo responder a los dictámenes, porque ahí es otro tema que, que fue muy interesante en mi universidad. El otro, cuáles son las tendencias de publicación por áreas. Y el último es, es mi propuesta que tengo para ustedes de qué se debe de hacer para elegir dónde publicar, y yo le llamo un mapeo de literatura. Entonces, vamos a empezar en la siguiente diapositiva con las editoriales depredadoras. Cuando las, las editoriales consideradas de prestigio empezaron a cobrarle a los a los que escribían los artículos, a, a los investigadores, a los científicos, pues muchas editoriales eh, empezaron a, a ver que, que este era el modelo y también pues empezaron aquellas personas que les gusta hacer fraudes o negocio o sacar dinero de donde se pueda aprovechando las tendencias, empezaron a crear páginas web emulando las prácticas de, de las revistas y cobrando y te decían, es que si tú me pagas mil dólares o vamos a poner una tarifa más baja, 200 dólares, yo te te publicó tu artículo, o había otra versión, había editoriales que surgieron y, por ejemplo, tú presentabas una ponencia en un evento y te mandaban un mail de, oh, eh, vimos tu trabajo en tal evento y nos pareció maravilloso y nos encantaría publicarlo, y te mandaban un convenio que parecía muy serio, bien estructurado y todo, y te decían que tú mandaras nada más tu, tu archivo y que ellos te lo iban a publicar, agarraban tu archivo tal cual, no le hacían ninguna corrección de estilo, solo lo formaban, lo maquetaban, y te decían que, que tú nunca ibas a pagar nada, pero que la impresión de, del primer libro te iba a costar 60 dólares y, y los primeros 10 60 dólares y así te daban tarifas con lo que ellos iban recuperando su dinero. Esta forma de trabajar, por ejemplo, no sé si algunos ya la conocerán, Editorial Académica Española, aquí se acercó a muchísimos investigadores de la UAS y la gente... Eh, un investigador nunca hace trabajo para que se quede guardado en, en la gaveta. La verdad es que todos soñamos con que aquello que hacemos cambie la realidad o que impacte en el área en la que estamos trabajando. Entonces, cuando te llegan ofertas de este estilo... Que te contactan y dicen que tu trabajo es tan bueno como para publicarlo, que es como el sueño de cualquier escritor, ¿no? Que te digan, tu trabajo es tan bueno que vente, te lo publico, estoy interesado en ti. Entonces, empezaron a caer en, en estas prácticas y desafortunadamente teníamos investigadores de muy alto nivel, de muy buen prestigio, que, que cayeron en estas redes, y entonces en las siguientes convocatorias de SNI ya no estaban siendo promovidos o, o les ponían ahí puntitos rojos y ellos no entendían qué estaba pasando, si habían sido reconocidos por un editorial. Cuando se dieron cuenta, hay una cosa muy importante que ustedes deben de saber que en la ciencia los atributos de donde tú escribes se heredan. Entonces, si tú escribes en una revista de mucho prestigio, ese prestigio se te va a heredar y entonces vas a ser reconocido. Lo malo es que este prestigio lo tienen agarrado estas grandes editoriales y se hacen ver o te dan el discurso de que son la única opción. Entonces, cuando tú debes buscar una revista para publicar, dices, es que si yo me voy con estas editoriales me cobran mil dólares, o está el siempre recurrido ejemplo de la revista Nature, que tiene unas tarifas estratosféricas, pero que es la revista en la vida académica mundial, y entonces tú te vas a revistas como Emerald o los One, que te cobran mil y tantos dólares, dos mil dólares, y son precios inaccesibles. Para los sueldos, en primer lugar, de las universidades autónomas, y en el caso de que realmente no hay un apoyo para este tipo de publicaciones, y entonces los investigadores se encuentran como en la pared de decir, es que ¿dónde publico si lo que se supone que es bueno me cobra grandes cantidades? Entonces, eh, estas revistas, bueno… Por un lado están las editoriales depredadoras, que te publican tu documento tal cual, sin hacerle ni un cambio, ni una coma, ni nada. Y por otro lado, las revistas depredadoras, que hacen su página web siguiendo los mismos elementos que tienen otras revistas. Pero generalmente son de temas muy abiertos. La revista de la ciencia. Y es bien importante reconocer que para que una revista sea seria... Su, su director o su editor debe ser una persona que sepa del tema, porque al momento de mandar a hacer dictámenes o de decidir si un trabajo se publicó o no, tú debes saber sobre el tema, saber si un trabajo es pertinente, si está haciendo un aporte o no, y no es posible que un director sepa de absolutamente todo. Entonces, es una muy mala práctica que sea una revista muy abierta, porque entonces no da cuenta de la calidad que van a tener los dictámenes. También te aseguran que con el pago, te, que en cuanto pagues te van a publicar y que si pagas más te lo van a hacer más rápido. Y entonces, eh, viendo esta tendencia de revistas depredadoras, la Universidad de Colorado, en el 2014 sacaron una lista de, de revistas depredadoras, pero ya después quien lo hizo tiene su propio website y se llama la lista de Bell. Ahí les pongo la, el link, Bell List. Y ahí tú puedes encontrar, si tú buscas una revista donde publicar, ahí vas a ver cuáles están reconocidas como editoriales depredadoras. Ojo, acaba de salir un artículo, y que lo están promocionando mucho en Cielo, sobre que algunas de las universidades, eh, digo, de las revistas reconocidas como depredadoras, están en, en los índices de SJR, por ejemplo, de Shimago Journal Report, como si fueran revistas reconocidas. Entonces hay también estas de que muchas veces son revistas bien intencionadas que tienen malas prácticas y la Universidad de Colorado o este profesor Bell te las puede reconocer como depredadoras. Entonces hay que tener cuidado porque a veces lo que ven como una mala práctica te la ponen en el montón y, y pues ya con eso te te le están quemando ese trabajo te lo están poniendo como que es un trabajo depredador. Entonces para cerrar en este tema es bien importante saber reconocer cuáles son las revistas de calidad y no solo están las grandes editoriales, sino que están las propuestas como las que apoya Redalic, las editoriales universitarias, las propuestas universitarias. Cuando una revista está amparada por una universidad, generalmente es una revista de calidad. Entonces, busquen también publicar en este tipo de, de contextos, en este tipo de foros, y hay revistas realmente muy reconocidas en todas las universidades. Nosotros, el esfuerzo que hicimos en la UAS fue compilar todas nuestras revistas en una sola plataforma. Tenemos 14 revistas que se manejan desde un Open, open Journal System, de la propuesta de PKP, del Public Knowledge Project, y con eso ya la gente que busque revistas de la UAS puede saber que estas son las reconocidas porque están amparadas desde la página web universitaria, y, y empezamos, empezamos a, a pujar porque estas revistas se han indexado, sobre todo en propuestas como Redalic, como Cielo, como DOAS, que son abiertas, porque la realidad es que... <coughs> también llegar a los otros índices implica años de trabajo y, y también porque no hay que empujarlo y hay que irnos metiendo en sus dinámicas y, y jugarle su juego sin tener que, que hacer grandes aportaciones de dinero. En algún momento eh, una de estas editoriales se acercó a nosotros y nos dijo que nos podía sacar las revistas, que era Taylor and Francis y era una tarifa como de un millón de pesos anuales y en universidades donde estamos viviendo recurrentes crisis económicas eso está totalmente fuera de la realidad. Y creo que la ciencia abierta nos da opciones muy asequibles y, y que la verdad realmente pueden garantizar la calidad. En, el, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de los dictámenes. Antes, hace todavía unos 10 años, la manera de publicación era mandar a las revistas que la gente especializada en sus temas ya reconocía y generalmente era aceptado, ya se sabían, eran círculos ya, ya cerrados, ibas a un evento y te invitaban a publicar en determinada revista. Pero ahora esta necesidad de publicar a nivel mundial, porque también hubo un cambio de paradigma. Antes también el conocimiento giraba mucho en, en libros. Y ahora dicen que la verdadera ciencia se hace solo en las revistas, que porque es más rápido, aunque no siempre sea el caso. Los libros se están dejando muy de lado y en casos como las ciencias sociales y humanidades resulta un poco complicado porque vienen de una tendencia en publicación en libros y, y las mediciones que yo les digo del ESMI y eso ya cada vez tomaban en cuenta menos la publicación de libros y siempre te decían es que ser en editoriales de calidad y siempre regresábamos a este tema de las editoriales de calidad porque la idea era garantizar que fueran publicaciones con un dictamen que fueran avaladas por, por gente que, que tuviera conocimiento en el tema. Y muchas veces se sentía que al publicar un libro tú podías ir y pagar por la publicación del libro. Entonces los dictámenes fueron más reconocidos en el ámbito de las revistas, de, de las publicaciones periódicas, y, y empezaron cada vez más a exigirle a las revistas que tuvieran un índice de rechazo alto para garantizar que fueran serios, que hubiera un proceso de revisión por pares riguroso y entonces siempre las revistas te, te dan como tres, tres respuestas cuando tú mandas un, un trabajo. El rechazo inmediato porque no cumple con la temática o no les parece bueno el trabajo, una aceptación sin observaciones y una aceptación con cambios. Las aceptaciones sin observaciones son mal vistas. Cuando tú quieres entrar a un índice o cuando te revisan las prácticas de la revista, dicen, no, es que entonces no hubo una revisión porque cualquier trabajo es perfectible. Y entonces muchos de los trabajos reciben una aceptación con cambios. Y entonces los investigadores de, de la Universidad Autónoma de Zacatecas se enojaban y decían, ah, no, es que de seguro a mí me dictaminó tal persona que le caigo mal y que está contra mí, o que ya me dijo que no le gusta esta investigación, o que siente que nada más va por esta línea. Y ahí es donde debemos de cambiar también la visión. Eh, eh, hace poco me decía mi asesora, dice, cuando te hacen muchas observaciones, no solo tienes que aceptarlas, sino agradecerlas porque las personas vieron tu trabajo tan bueno que se invirtieron su tiempo para mejorarlo. Y eso es algo que a ellos nadie les reconoce, porque a la fecha la revisión por pares no está reconocida en ninguno de estos sistemas de medición, que es otro problema de, de las revistas... Universitarias y, y es un trabajo que le hacen los investigadores a estas revistas de grandes editoriales que realmente nunca es reconocido ni tiene pago y entonces estas editoriales están utilizando doblemente el trabajo del investigador como revisor por pares y agarrando su producción y cobrando por publicar algo que es resultado del trabajo de los investigadores. Entonces nosotros a veces decimos que la universidad termina pagando tres veces por publicar en estas grandes editoriales porque utilizan toda esta maquinaria de las universidades y realmente no retribuyen y lo que están ganando son las editoriales nada más por hacer los, los apps, los gastos de formación y edición de, de la revista, pero realmente el trabajo científico generalmente viene a cargo de las universidades. Entonces... Aquí, cuando les, decían, eh, un, les hacían un dictamen con cambios, se enojaban y lo dejaban. Dejaban ese trabajo de cómo se atreven a decir que a mi trabajo le faltan cosas. Entonces, necesitamos estar conscientes de que esos cambios que te sugieren es para perfeccionar su trabajo. Y cuando un dictaminador que no va a ganar nada, se toma el tiempo de hacer muchas observaciones a su trabajo, hay que tomar con seriedad eso, y nosotros lo que recomendamos es poner las observaciones en una tablita y después responder en, en esa misma tablita, en la siguiente columna, si se hizo caso de la observación, si no se está de acuerdo, por qué se hizo de esa manera, pero responderle y en qué página se está haciendo el, el cambio o, o el análisis de, de lo que se recomendó para que el dictaminador, más rápido encuentre lo que tú cambiaste y eso le dé flujo a al proceso de, de la revista, porque también es cierto que los tiempos de dictaminación de los trabajos a veces son larguísimos, sobre todo en las revistas consideradas como más importantes o que llevan la ruta en las diferentes áreas del conocimiento, pueden ser años entre que tú mandes un documento y realmente se ha publicado. Por eso ese argumento de que la revista se mueve más rápido el conocimiento, les digo que queda en entredicho, porque entre más... Especializada hacia la revista, entre más sea de corriente principal. Los tiempos generalmente toman más por el gran flujo de trabajos que tienen. Entonces, ¿qué hacer? ¿Criticaron mi carrera? ¿Es revancha? No, sencillamente reconocer qué cosas me pueden servir, las que no estoy de acuerdo, contestar de una manera correcta, políticamente correcta y con momentos académicos, sabe que este cambio no lo voy a hacer porque estoy tomando de cuenta este enfoque. Y generalmente cuando uno hace eso, lo, los artículos terminan dictaminados favorablemente y siendo publicados. Lo que es cierto es que aunque nosotros quisiéramos que fuera rápido y a veces necesitamos ese punto o ese artículo para llegar al siguiente nivel o para cumplir con el informe, porque algo que está sucediendo en la universidad es que aquellos docentes que tienen cargo como investigador ya se les está exigiendo que hagan investigación y se les están poniendo rutas de trabajo y diferentes indicadores. Ya no solo tienen que llenar todos aquellos programas de la CEP y los programas de CONACIR, sino que la propia universidad está imponiendo sus propios estándares que hacen que el investigador cada vez necesite más tener publicaciones de calidad. Pero entonces, ¿qué considera la universidad de calidad? Para nuestro caso... Sí, tenemos que seguir la tendencia, aunque no nos guste, es como el Microsoft, aunque no nos guste, pues aquí estamos y tenemos que utilizar el Word y eso. Y muchas veces tenemos la, la opción, por ejemplo, de utilizar OpenOffice. Yo, por ejemplo, mis hijas, yo uso OpenOffice para trabajar y de repente intentan hacer un trabajo en PowerPoint y hay opciones que no tiene y pues ni modo, nos regresamos a, al Office tradicional porque es lo que hay. Entonces, sí, hay, hay universidades, sobre todo en la iniciativa privada o universidades ya muy alineadas a, a estas estrategias de mercado de la publicación, que están este, pidiendo que todas tus publicaciones sean en revistas del cuartil 1 o cuartil 2. Y esto es lenguaje de SJR y JCR, de Thomson Reuters y del Sevier, que revistas en cuatro niveles. Está mi, mi ranking de revistas y las divido en cuatro niveles. El Cuartil 1 son las mejores revistas y de ahí hasta el Cuartil 4. Incluso Thomson Reuters tiene el Emerging Sided, eh, pues tiene su, su ranking de revistas emergentes que todavía ni siquiera entran a esta dinámica y muchos te dicen esas ni siquiera las volteas a ver. O sea, yo, yo sé de casos de universidades en todo el mundo que dice, tú tienes que buscar pura revista Q1 y Q2, pero creo que en universidades públicas y, y ahora con los cambios que estamos viendo en Conacyt, buscar revistas universitarias también es una muy buena opción. Entonces, no solo podemos entrar a Scopus y a Web of Science, sino que ahora podemos entrar a Redalic y ver entonces cuáles son las revistas que ahí nos ofrecen. Ahora sí, la que sigue, por favor. Pero para publicar no hay que tomar en cuenta todo esto que les estoy diciendo de los índices y de las revistas depredadoras y de las prácticas, sino que también hay tendencias por áreas. Yo recuerdo una historia, yo vengo formada, como dijeron, desde mi semblanza en el área de humanidades y ciencias sociales, y para mí un artículo, como yo lo concebía, habiendo trabajado 10 años en una revista, era de veintitantas palabras, digo veintitantas páginas, 8 mil palabras más o menos, entre 8 y 10 mil palabras o hasta 12 mil. Y cuando llego a trabajar investigación y posgrado de la universidad, mi jefe es un ingeniero, un ingeniero del ESNI, muy, muy competente, con mucha producción. Y entonces me dice, es que queremos hacer una revista de la, de la coordinación de investigación y posgrado. Digo, bueno, hay que hacer las normas. Bueno, entonces, ¿cuántas cuartillas? Y yo, pues 20. Y me decía, ¿cómo 20? 8. Y se me hace mucho. Y entonces empezamos a hacer un mapeo también de, de la gente. Esto fue hace ya cinco o seis años y nos dimos cuenta. Él me hablaba mucho del formato látex, que es utilizado mucho en las ingenierías, que es a doble columna y que tú ya lo bajas y las revistas te lo proporcionan. Muchas otras te exigen formato Word. Luego, en citaciones, le digo, a veces llegabas a dar clase toda la licenciatura y sentían que había una sola forma correcta de citar. Cuando hay muchas tendencias, está APA, está Harvard, está Chicago, hay por áreas ahí específicas. Nosotros tenemos incluso un listado que les proporcionamos a los autores para que conozcan y damos capacitaciones también sobre las diferentes formas de citaciones. Y entonces también hay que reconocer en el área, hay que. El que no, no lee, no puede escribir. Entonces, cuando uno lee mucho de su área, te das cuenta en qué formato están escribiendo, pero actualmente las áreas se están entremezclando. Por ejemplo, el área educativa, que puede considerarse como área de sociales, está ahorita muy mezclada con el área de ingenierías, sobre todo por las tecnologías que estamos utilizando, por todas estas cosas del muro, por todos estos aprendizajes en línea. Entonces, mucha información educativa, mucha publicación en el tema educativo ya se está publicando en látex, por ejemplo, lo que es un cambio también radical de forma de hacer las cosas. Entonces los investigadores a veces no pueden estar al día de todo lo que está cambiando y entonces ahí es donde yo les voy a hacer mis recomendaciones finales porque no me quiero alargar tanto sobre qué es lo que tienen que hacer para elegir una revista donde publicar. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, ustedes necesitan que se reconozcan sus esfuerzos de investigación, sus esfuerzos científicos, y la manera de hacerlo es hacer comunicación pública de la ciencia, que en la, que en la actualidad es por medio de publicación científica, y que había sido siempre, ¿no? Desde las Royals Academies, etcétera, etcétera. Y entonces, primero que nada, antes, yo recuerdo también que la práctica normal en la Universidad Autónoma de Zacatecas era yo hago mi investigación, hago mi trabajo, y después veo... ¿Dónde voy a insertar ese trabajo? La dinámica actual es, yo estoy haciendo mi investigación y desde que mi investigación está en curso, yo voy a hacer un mapeo de literatura para ver dónde se va a insertar mi trabajo y al momento que escriba lo voy a hacer ya apuntando a determinadas normas editoriales que tiene esa revista en la que yo quiero hacer público mi trabajo, como mi revista Modelo. Entonces, esto es un cambio en la forma de comunicación pública porque antes tú tenías tu trabajo y después veías dónde se insertaba y ahora esto va de la mano. Entonces, hay una práctica que muchos de ustedes deben de conocer que viene del área médica, que después se hizo en, en el área también de las ingenierías y que poco a poco va abarcando todas las áreas que son las revisiones sistemáticas de literatura. Generalmente entran a las bases de datos y ven qué se ha publicado sobre un tema en específico en determinado tiempo. Pero cuando tú bajas esa base de datos también te dice en qué revista se ha publicado, cuáles han sido más citadas. Y entonces yo les recomiendo, si ustedes quieren entrar a las dinámicas, de estas grandes bases editoriales, pues sí entran a, a la base de datos de Scopus, a la base de datos de Web Science, y ponen sus constructos, es decir, sus palabras claves, sus conceptos base en los que está trabajando su investigación. Pueden ser dos o tres constructos, no más. Los encadenan con OR, con I, y ven los resultados que le sacan. Y de ahí ustedes ven en cuáles revistas es donde se publica más el tema y empiezan a planear. Escribir su artículo en esas revistas. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando hago el uso de este tipo de prácticas para mi propio trabajo, para el trabajo de algunos investigadores que los apoyamos en eso, es que trato de privilegiar revistas de acceso abierto. Y cada vez hay más revistas de editoriales universitarias o, o de editoriales que no están en esta dinámica de, económica de... Estar publicando, publicando, publicando y cobrando. Y entonces buscamos las que sean de, de Ruta Verde o Ruta Diamante, que es la que promueve Redalic, que son los principales promotores de ella en todo el mundo. Y entonces empezamos a ver. Pero muchas veces, por ejemplo, en la UAS, ahorita ya no tenemos acceso a las bases de datos de Scopus y Web of Science. Entonces, ¿dónde hago yo mi, mi mapeo sistemático de literatura? O mi revisión sistemática. Me puedo ir a Redalic y pongo las palabras clave o en Google Scholar que era lo que yo les presentaba al inicio, que también ya nos están midiendo con su índice H5, índice H10. Entonces, voy y en Google Scholar pongo, separado por punto y coma, mis dos temas. Por ejemplo, lo acabo de hacer para un amigo investigador y era urbanismo y centros históricos. Lo pones... En, en Google Scholar y te salen ahí todas las publicaciones que hay filtras que te salgan puros artículos y ves dónde se han publicado artículos sobre ese tema que tú trabajas específicamente. Eliges tres, cuatro revistas, ver la norma y tomas uno, dos o tres ejemplos. De, de artículos en esa revista, los bajas y empiezas a analizar la forma en que lo están haciendo. Porque muchas veces hay investigadores que terminan haciendo el trabajo doble, triple o hasta cuádruple, te rechazan tu trabajo en una revista porque no cumple con las normas, lo adecúas a esas normas, pero resulta que de todas maneras la temática no. Y entonces ya al momento que tú vas a hacer el esfuerzo, hay que hacerlo de manera muy guiada para no estar replicando el trabajo una y otra vez. También nosotros recomendamos hacer uso de, de los gestores bibliográficos, que tenemos tres, Mendeley, Sotero, EndNote. Yo utilizo Sotero porque es el que es de acceso abierto, que lo puedes descargar de forma gratuita, para que si no te aceptan tu artículo en esa revista y necesitas cambiar la forma de citación, pues ya nada más lo hagas automáticamente porque te trajiste las citas de, de uno de estos sistemas de, de manejo de, de las citas. entonces Necesitas filtrar toda la información. No, yo, por ejemplo, siempre... Recomiendo tomar 10 revistas. Es un trabajo, si lo haces, por ejemplo, en Google Scholar, te tomará media hora ver qué tipo de trabajo se han hecho sobre estos constructos específicos, sobre estos temas, y en qué revistas hay mayor aparición del tema sobre el que tú te estás especializando o sobre el que versa tu investigación. Entonces, ya cuando tú seleccionas esto, le das un vistazo a las normas editoriales, ves a lo mejor por indicadores, porque muchas de estas revistas que están en Google Scholar pueden tener también el reconocimiento de Scopus, estar en JCR, SJR o tener mayor número de indexaciones, tú eliges en el cuál te gustaría como tu revista modelo, empiezas a trabajar a partir de eso que ya reconociste como la manera que acepta esa revista. Y es que nosotros teníamos una historia de muchísimo rechazo, un alto índice de rechazos en artículos, porque el investigador estaba acostumbrado a hacer el trabajo de la manera en que había aprendido a hacerlo en su formación y ya después insertarlo en alguna revista, en alguna publicación. Pero la, la verdad es que si tú no cumples con las normas editoriales mínimas de una revista, se te va a rechazar de entrada, y muchas veces eso pega como cuando te bajan de nivel en el SNI o que te rechazan del SNI y tú crees que tiene que ver con la calidad de tu trabajo o que no eres suficientemente bueno, no has llegado al nivel. Cuando la mayor tasa de rechazos, por lo menos en la UAS, se debía a cuestiones de normas editoriales o haber elegido mal la revista donde estabas mandando tu trabajo. Es muy importante que tú veas el scope, el tema meta de la revista, el tema con que se trabaja y que tu tema esté de acuerdo a él. Afortunado o desafortunadamente, en la actualidad hay un gran número de revistas y cada día se están abriendo más porque se dieron cuenta que es la manera de promover el conocimiento, que las revistas son, son la manera aceptada de publicar actualmente. E incluso las ciencias sociales y humanas y de humanidades que estaban consideradas como una cosa aparte y que todavía los libros eran la tendencia de publicación, se han tenido que adecuar poco a poco a estas tendencias. Y, y de hecho la tendencia también es cada a pedir menos cuartillas de una revista y tratar de resumir lo máximo posible los resultados de investigación de manera que sean más digeribles. Yo recuerdo cuando estábamos todavía en, en la coordinación de, de la revista donde trabajé, era a veces trabajos ininteligibles con palabras así rimbombantes, palabras que nunca había escuchado, que parecía que en la ciencia entre más difícil de entender fuera, era como más interesante el, el resultado. Ahora no, realmente tienen que ser resultados mm. que la gente pueda entender, que realmente se comuniquen y que promuevan que se haga más ciencia, ¿no? que se responda, y eso nos lleva a dos tendencias actuales, no está solo, la publicación en revistas que te van a publicar ya determinado número, que sea cuatrimestral está la tendencia de publicación continua, que hay revistas que publican conforme van aceptándose los trabajos conforme van llegando y eso por ejemplo al momento de citar ya no tienen una numeración en las páginas porque ya todo está siendo en línea, que está también esta migración del mundo escrito al mundo digital que nos está cambiando todo y parece que nos quita todo donde estábamos parados y nos estamos desbalanceando porque esto va caminando demasiado rápido o sea, es una vorágine de cambios uno tras otro que el investigador a veces no sabe si está haciendo bien lo que aprendió apenas hace dos años entonces, tenemos esto de la publicación eh, continua, de la publicación abierta en las revistas, pero también está la publicación en preprints. tú mandas tu artículo y hay revistas o hay foros donde se te publica inmediatamente pero se dice que ese artículo no ha pasado por dictaminación por pares Luego dice, primera ronda de dictámenes, ya contestó, y en la misma página web se va poniendo en qué ronda va. Y entonces, por ejemplo, la, las, las medidoras de, de, de los esfuerzos académicos, quienes nos están midiendo en el ESNI y eso, no saben cómo poner eso, un preprint, ya lo, lo tomo en cuenta como un artículo, no lo tomo en cuenta y son cosas que apenas van despegando porque entonces la dictaminación ya no se hace solo por invitación a quienes eh, se consideran expertos en el tema, sino que está abierta a cualquiera que quiera hacer un comentario sobre eso que ya está colgado en la web. Esto es una tendencia que está sobre todo en, en ciencias básicas y un poquito en las áreas médicas y todavía no, no llegan las otras. Por ejemplo, en ingeniería es algo muy frecuente que publiques preprints para que después se vayan mejorando ya la versión final generalmente pasa más de un año en que sea un preprint hasta que ya sea su versión final a la que ya no le van a hacer cambios porque lo están poniendo abierto ya no solo a los pares sino a la sociedad para que vean esos resultados de investigación los critiquen, los hagan propuestas de mejora y, y los que el consejo editorial de la revista y que el autor considere pertinente se hacen para que sea un trabajo muy, mucho más enriquecido y mucho más cerrado y que tome en cuenta otras visiones ya no nada más limitadas. Entonces, como ustedes podrán ver, las formas de publicación van cambiando por meses, van cambiando cada segundo, y a veces es difícil llevar el rastreo, entonces lo mejor es hacer este mapeo de literatura, buscar el foro donde se suele publicar el tema que yo quiero, y después de eso ver qué te está pidiendo. Si dices que te vamos a publicar de entrada, ah, pues buscar, muy bien, y luego qué debo hacer, ah, pues vamos a esperar, ahí es, es al contrario, esperar. Ya está publicado y ahora espero a que me den mis observaciones, pero mientras se está viendo. Y ahí te dan los tiempos y si no se va a bajar. Entonces, la idea es que ya no hagamos el, el proceso de, de publicación de la manera como lo hacíamos tradicionalmente, de que yo hago mi trabajo como yo lo concibo y después... Eh, lo a una revista, sino hacer el trabajo al mismo tiempo, y creo que eso también enriquece, porque uno va reconociendo lo, las rutas, las formas, y por ejemplo, al hacer un mapeo de literatura, te encuentras trabajos muy cercanos al tuyo, que te pueden dar otras miradas, de, de la forma en, en que se está viendo tu tema de estudio, de que en el área se están proponiendo las cosas o a lo mejor hay cosas que ya se están trabajando en ese lugar y que tú no habías encontrado porque tu rastreo de, del estado de la cuestión o estado del arte lo habías hecho en otros lugares. Entonces vale la pena, estos mapeos te enriquecen en todos los sentidos tu trabajo. Entonces eso sería lo que yo quiero platicarles hoy y si gustan, eh, traté de ser muy, muy concisa o más bien resumirles todo el tema porque si nos vamos a uno por uno no terminaríamos y finalmente en la última diapositiva les hablo un poquito de lo que tienen que cuidar ustedes como investigadores desde hace también años hay esta tendencia a, a reconocer al investigador desde claves o desde tener un identificador persistente para los investigadores. Porque luego pasaba que, que había muchos homónimos. Yo, por ejemplo, que mi apellido García, si me pongo en mi artículo Montserrat García, a lo mejor hay otras 30 Montserrat García que también publican y al momento de ponerlo, por ejemplo, en el Google Scholar y que me reconozca mis citaciones, mis índices y todo eso, pues es difícil y eso pasaba eh, en todas las bases de datos como las que les he mencionado, y entonces todas las bases de datos propusieron su su perfil, Empezamos, por ejemplo, Researcher ID, que era de Thomson router Scopus ID, había unos que Oralis, y, y hubieron hasta 11 propuestas de perfiles persistentes del investigador, pero actualmente la que es más exitosa y la que es ya aceptada por la mayoría de, de los involucrados en este proceso de investigación es el ORCID o el ORCID. Entonces, esto nació como un proyecto entre varias instituciones para darle como un culpa al investigador y con, con una clave alfanumérica, se reconociera quién era la persona para evitar este problema de que había coincidencias en los nombres. Entonces, les recomiendo que saquen su ORCID porque la mayoría de las revistas, la mayoría de las publicaciones, te piden que al momento que te registras para hacer un envío, tengas tu ORCID. Luego también el uso de redes sociales. Yo, que, que empecé trabajando la ciencia abierta desde un repositorio, al principio creía que era mi competencia y no estaba muy contenta con ResearchGate y academia.edu. Pero también es un espacio de promoción de tu investigación donde salen redes de trabajo, donde la gente te empieza a buscar y con eso te empieza a citar. Y este tipo de, de redes sociales también ya están promoviendo su, sus propias bases de datos y tienen sus indicadores de descargas, de citaciones, de consultas de tu trabajo. Y muchas veces, por ejemplo, el SNI ya te acepta los, los informes de ResearchGate, te acepta los de Google Scholar, pero claro que prefiere, los de Scopus y yo espero que esto cambie y que hay ahorita como tres esfuerzos de gente que está queriendo hacer indicadores científicos, que está buscando que juntando estas métricas alternativas que ya no son solo de sus propias bases de datos, porque recuerden que Scopus te da los indicadores de las citas en sus propias bases de datos. Solo ahí las lee. lo mismo hace Web of Science. Entonces, la idea es buscar tus citas, pero en todos lados, ¿no? Pero va a ser un trabajo mucho más integrador y que, por tanto, ha tomado más tiempo. Pero a, por ahí hay varios casos de, de empresas o de grupos de investigadores de, de redes que están buscando trabajar en este sentido. Está OpenAire, por ejemplo, que ya compila muchísima información científica. Está DataSite que, que está intentando hacer un esfuerzo en este sentido. Pero hasta ahorita lo que tenemos en firme es la necesidad de tener tu worksheet o tu Work ID para los trabajos, que es importante el uso de la promoción de tu trabajo en redes sociales. Y ya no solo ResearchGate y Academia.edu, también se están midiendo muchos de estos esfuerzos que les digo de métricas alternativas, eh, las menciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas estas redes sociales eh, tecnológicas. Y entonces hay que cuidar mucho, por último, cómo vamos a poner en los trabajos. Nosotros, por ejemplo, que somos de México, estamos acostumbrados al uso de los dos apellidos. Ya ven que en los países anglosajones utilizan uno solo. Y entonces había mucho la tendencia, por ejemplo, de encadenar el primero y el segundo apellido con un guión. Por ejemplo, yo, Montserrat García-Guerrero. Pero, por ejemplo, hay gente que, que utiliza un solo apellido también, sobre todo estos que vienen de esta cultura de publicación de, de ciencias básicas y anglosajona, que ya saben mucho de lo que estoy diciendo, estaba la tendencia a utilizar un solo apellido. Entonces, ustedes pueden elegir qué es lo que deciden hacer, pero háganlo siempre igual. Porque sí es importante también, acuérdense, ustedes lo han visto en el SNI, ya te piden también tu archivo donde tú bajes tus citaciones y es importante ya no solo producir, sino que alguien esté consultando lo que produces. Podríamos hacer otra plática de si estos sistemas de medición realmente miden la calidad o si están midiendo otras cosas o las prácticas cuestionables en la publicación como la mala citación o el plagio o la autocitación o... Podemos hablarle digo hay reconocidas más de 20 este, prácticas cuestionables en la investigación científica, pero realmente ahorita son estos detalles básicos que ustedes tienen que tomar en cuenta para tener una publicación exitosa y que sea considerada de calidad y que estos... Eh, atributos que, que les hereden a ustedes las revistas sean atributos positivos y que ustedes ya sea que tengan una carrera consolidada o que estén empezando sean capaces de mantener su prestigio o de empezar a forjarlo porque muchas veces una mala decisión en publicar en una editorial depredadora hace que tú seas mal visto, que parezca que tú lo hiciste de manera premeditada y que seas criticado o incluso bajado de nivel o, o señalado cuando lo de Peña Nieto se puso de moda eso de que hizo el plagio en su tesis, estaba muy de moda empezar a señalar quién había hecho plagio o no. Y muchas veces los investigadores van siguiendo las tendencias de otros colegas. Ante la falta, y yo con ustedes, yo creo que son de las universidades más avanzadas y no creo que les falte información. Muchas veces uno está muy ocupado, pero por ejemplo en la UAS a los investigadores les faltaba información. No lo hacían porque estuvieran planeando hacer las cosas mal, sino porque veían que el colega de al lado así lo hacía, o, o que su compañero había sido exitoso haciendo esta cosa. Nosotros, había, había muchos que se la pasaban haciendo refritos, que nada más parafraseaban el artículo anterior y lo mandaban a una revista que estuviera lejos, y eso era algo bien visto en su grupo, y cuando se abre toda esta... Propuesta de ciencia abierta y que se empiezan a hacer cada vez más visibles los resultados de investigación, porque mientras estuvieron en bases de datos cerradas y una revista por acá y otra para allá, y las revistas, por ejemplo, universitarias raramente podían llegar a estos indicadores del de ORCID y, de, de, perdón, del Scopus y y del Web of Science, pues podían publicar en muchos lugares el mismo trabajo sin que se dieran cuenta. Conforme empiezan a nacer todas estas propuestas para compilar la producción científica y se empiezan a poner en acceso abierto, como los repositorios institucionales o como propuestas como DOAJ, que ya compilan las revistas, o como Redalic, donde encuentran los resultados de, de los números completos de las revistas y se empieza a poner de manera agrupada la información, pues empiezan a salir más estas prácticas y empiezan a acotarse, ¿no? Empiezan Empieza cada vez el científico a estar como más limitado en las formas de hacer las cosas y empiezan a salir estas malas prácticas que en algún momento se entuvieron de manera no malintencionada, sino que a veces el sistema los obligaba a seguir en la de, de publicar muchísimo y a veces las investigaciones no daban para tanto. Por último, les quiero contar que, por ejemplo, en la formación de, de nivel doctoral, Ahora, algo que he aprendido mucho que estoy haciendo el doctorado en, la for en formación en la sociedad del conocimiento es a recuperar cada fase de mi investigación y convertirla en un artículo. La manera en que trabajamos en el doctorado es que primero hacemos, por ejemplo, un mapeo sistemático de literatura y eso lo convertimos en un artículo y después lo traducimos en la tesis. Si la manera de hacer ciencia ahora es por revistas científicas publicando en estas en estas publicaciones periódicas hay que también enseñárselo a nuestros estudiantes, hay que irlos formando en este sentido y solo de esa manera vamos a poder también ir aprendiendo juntos sobre estas nuevas tendencias porque luego los jóvenes... Y, y yo, yo me sentía joven, pero veo que ahora los, los jovencitos de veintitantos años nos llevan mucha delantera y todo esto les parece muy sencillo. Y, por ejemplo, cuando yo me enfrentaba a capacitar a los investigadores con 30 años de trayectoria, con 40, con 20, todo esto les parecía muy difícil y sentían que era mucho y que era muy intrincado. Y al hacer estas mancuernas entre los estudiantes y esta gente ya con una trayectoria consolidada, con sus tetos teóricos muy fuertes, se hacía como eh la conjunción perfecta, ¿no? Decía, bueno, va como primer autor el, el investigador consolidado, me ayudó este otro chavo que es mi alumno de doctorado, publicamos juntos, pero él manda el artículo, él hace todo esto del ORC, del ORCID, y nosotros también lo que hacemos en la oficina de ciencia abierta de la universidad es apoyarles en todas estas cosas, que no sientan que los abruma sino que lo vean como un trámite sencillo, voy saco mi numerito, se lo pongo, Entro a la página web, veo qué quieren y, y tratar de, de quitarle esa carga emocional que a veces como investigador te pesa, de que te están midiendo todo el tiempo o estás bajo el yugo del burócrata que está midiendo tu calidad todo el tiempo. Entonces yo los invito a que no se sientan abrumados, que hagan todo de manera... Muy relajada al mismo tiempo que van haciendo su investigación y con esto es una garantía de, de que su artículo será publicado ya cumpliendo con todas esas normas y que vamos a ir conociendo también la manera en que se está haciendo la publicación en nuestra área, en que se está promoviendo la comunicación pública de, de este tema específico y, y que no sintamos que nos están poniendo trabas, sino que estamos enfrentando un cambio de de paradigma y que somos parte de, de lo que se puede hacer. También yo sé que muchos estamos obligados a publicar en cuartil 1 y cuartil 2, pero los invito a buscar estas opciones de, de las editoriales universitarias, a usar su Redalic para, para hacer sus mapeos de literatura, el Google Scholar, y con esto yo estoy segura que, que van a lograr resultados muy exitosos. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Muchas gracias. Perdón, ya ando por acá. Muchas gracias. Información que seguramente abonará mucho para nuestros investigadores, sobre todo para los chicos que comienzan con este camino de la publicación. Eh, fue, fueron invitados los alumnos de posgrado y seguramente habrá este, mucho que, que aportar para ellos. Por aquí tenemos algunas preguntas. Eh, nos comentan eh, sobre todo eh, felicitaciones buenos días, saludos desde Costa Rica muy buenos días muchas gracias por aquí Dani Hobbs nos dice buenos días y entonces maestra Montserrat, ¿cómo le hacen las nuevas editoriales para ser reconocidas por el Conacit? gracias Mire, como les comentaba, eh, Shimago vino a darle una asesoría con la y en 2016 cambiaron toda su forma de medición. Y Shimago era el que decía, los que están en mi SJR, en mi Journal Ranking, son las que son buenas editoriales. Pero la persona que está actualmente encargada de todos estos procesos está reconociendo las métricas alternativas y se está acercando a propuestas como DOAG y ARREDALIC. Entonces, en medida que su revista esté indexada en este tipo de propuestas, va a poder ser reconocida que son propuestas de ciencia abierta, de acceso abierto y promovidas, por ejemplo, en el caso de Redalic, por una universidad autónoma, que, que es la Universidad de, del Estado de México. Y, y yo lo que les invito es que busquen las indexaciones, sobre todo las que son en este momento de la región o locales, y con eso van a poder acceder a, a ese reconocimiento como editorial de calidad. Muchas gracias maestra. Otra pregunta de Luis Brunet. Hola a todos, me gustaría revisar la videoconferencia, si lo vamos a dejar en plataforma. Sí, esta conferencia se va a quedar en el canal de YouTube de la Oficina de Conocimiento Abierto, disponible para consulta de todos ustedes. Eh, también nos retroalimentan por aquí sobre justamente tener el cuidado con algunas revistas. Nos dicen... Comparó mucho cuidado con esa editorial académica española. En la OMX, yo fui uno de los que contactaron e intentaron engañar, pero no en esas trampas. Yo ya sabía de las prácticas depredadoras. Justamente nos comparte que sí, hay que tener ahí el cuidado para no caer en estas editoriales. Jorge, Jorge Polanco Cortés de Latindex dice que tiene una guía para reconocer revistas con malas prácticas. Y nos compartió un link que justamente queda disponible para quien consulte esta sesión. Y bueno, en general, eh, muy buena conferencia, muy útil, una plática muy completa. Muchas gracias de Nayel Overa, eh, Richard eh, Segara, muchas gracias, excelente conferencia. Muchas gracias por, su, por sus consejos, Petra Sáenz, eh, la maestra, la doctora Cristina. Maestra Monserrat, gracias por compartir información tan, tan valiosa. Y hay otra pregunta de Diana Castro. ¿Qué opinión tiene de los tesauros o vocabularios controlados para la búsqueda de palabras clave o constructos, como usted comenta? Sí, nosotros eh, nos acercamos a esto hace como 10 años, era una práctica muy común, que para poner las palabras clave en tu artículo tenías que extraerlas de un tesauro. Pero la realidad es que las disciplinas científicas se han ido fragmentando tanto y hay cada vez más especializaciones y luego especialización de la especialización que la práctica cada vez es menos recurrente. Ustedes podrán ver en las normas para publicación científica y esa práctica se está erradicando. Habrá muchas revistas que lo pidan y pues es una práctica sencilla, es como entrar a un diccionario, entrar a la página del Tesauro, buscar más o menos qué palabras claves engloban el, el trabajo en el que tú te estás desenvolviendo, pero les digo, generalmente ya los constructos los está haciendo uno como investigador y cuando uno se va especializando en el tema, creo que no hay nadie mejor para saber cuál sería el concepto o el constructo en el que se marca el trabajo que uno. Perdón, perdón, ya no te escuchamos, maestra Monse. No, no, creo que eso sería todo, perdón, me quedé así nada más. Ay, de acuerdo, gracias. Eh, la doctora Elba, excelente información para los alumnos de posgrado. Felicidades eh, por aquí. Lo, como, como usuarios, ¿cómo identifica una revista depredadora y la citación de la misma afectará a mi investigación? Gracias, excelente presentación. Como les decía, al momento de elegir una revista, ¿sabes qué es depredadora? Primero, yo lo primero que hago al elegir una revista, saber quién le edita. Siempre pongo, me pongo a buscar quién le edita y las revistas depredadoras, esa es la primera. No te dicen quién le edita. Esa es una. Les digo, son temas muy abiertos y, por ejemplo, si yo en mi investigación cito una revista depredadora... Eh, realmente no es una práctica que ahorita se reconozca mucho y que te vaya a afectar como en, en tu perfil como académico, pero sí, nosotros recomendamos, y ahorita es muy común que tú le escribas a la persona que, cuando me doy cuenta que si una revista depredadora, pedirles que quiten esa cita en, en, a las personas que publicaron mi revista, y es muy común ya hacer cambios a las revistas, porque ahorita no es algo que se esté como buscando tanto, no están con la lupa en lo que cita uno de, de depredadora, sino en que no no publiques en estas revistas. Y si ya publicaste en estas revistas depredadoras, también se les puede escribir pidiéndole que, que bajen de, del portal eh, tu trabajo, porque la verdad te diste cuenta que es una revista depredadora y ellos tienen que hacerlo. Sería eso para eso. Gracias, maestra. Al final, eh, por aquí nos comenta nuevamente Richard, ¿habrá una relación de revistas depredadoras? Muchas gracias, nos saluda desde Perú. Sí, Richard, les comentaba que, que está la página esta de la Universidad de Colorado en Estados Unidos que se llama Bell's List. Es bellslist.edu y ahí hay una relación, pero les decía que muchas veces hay revistas consideradas como depredadoras, aunque no lo son, porque tienen alguna de estas prácticas. Nada más rápido les cuento que cuando mi jefe me pidió que abriéramos esta revista de investigación y posgrado, pues le era hacerla de todo. Y entonces yo le explicaba que en medida que una revista sea de todo, es de todo y nada, porque no hay nadie que pueda ser el director de una revista que hable de todo. Entonces, ¿cómo vas a garantizar que se van a publicar trabajos de calidad? Y muchas veces, revistas bien intencionadas que vienen de universidades pueden ser consideradas como depredadoras por tener algunos de estos elementos que ellos consideran en su checklist para considerarlas así. Muchas gracias. Eh, Ana Maldonado nos dice... Yo no entiendo cuál es la condición de depredación. ¿Cuál es el perjuicio que causan estas editoriales? Lo que pasa es que las editoriales depredadoras no mandan a dictamen tu producción. Entonces lo que hacen nada más es cobrarte por ponerla en su página web, y entonces termina siendo un trabajo que no está enriquecido ni revisada la calidad y el rigor. Y entonces eso hace que quien nos está midiendo en los indicadores que consideran la calidad, se ha considerado una mala práctica porque pues es como un foro de, en internet donde se publica todo a diestra y siniestra. Realmente aquí lo que hacen, se, se utiliza el término depredador porque te cobran, nada más por ponerlo tal cual y ellos no te están ofreciendo un servicio. Contrario a las editoriales consideradas de calidad que te ofrecen el servicio de mandar a dictaminación con expertos ya reconocidos y el servicio de APC. Así es. Muchas gracias, maestra. Una pregunta más. Danny Hobbs nos dice: Ser juez y parte, como mencionaba en el caso de las revistas editadas por las empresas, me parece que habló del Sevier. ¿Esta práctica es buena para el avance de ciencia? Es que en teoría se supondría que no, pero ellos se respaldan en esta historia que tienen de haber publicado desde el año 1800 no sé qué, y en que realmente ya tienen un posicionamiento en todas las áreas de las porque como la gente confía en ellos, tienen acceso a dictaminaciones de alto nivel y también a resultados de alto nivel. Gente de, del, del norte global, de, de las grandes universidades, ya los reconoce a ellos y les manda su producción. Y entonces estos investigadores muy reconocidos también les heredan su prestigio a ellos. Y con este prestigio ellos van diciendo, es que yo ya sé cómo se mueve la ciencia desde el 1800 y yo también puedo medirla porque tengo las bases de datos. Siguen siendo ellos los únicos que están midiendo porque son quienes han logrado conjuntar una base de datos para sacar los indicadores. Pero les digo que ahí va empujando... Yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza en que pronto vamos a tener una propuesta de medición alternativa, pero mientras es como cuando no existía el open office. O sea, aunque no nos gustara que nos cobran, ya ven que antes podías pagar una licencia para toda la vida y después cambiaron a pagar una licencia ya cada año. Y aunque no nos guste y aunque no cumpla con todo lo que necesitamos, es lo que hay. Y desafortunadamente no debería ser considerado una buena práctica, pero son los únicos que tienen una base de datos tan robusta como para sacar indicadores de citación que permiten saber el impacto de, de una investigación. Bien, pues nuevamente felicitaciones por parte de la doctora Edith de la Facultad de Odontología, también nos acompañó y nos dice lo mismo. Un tema muy interesante, importante para el desarrollo de la publicación y de gran apoyo para los los de posgrado. La maestra Flor de María de Arquitectura también nos dice muchas gracias por la útil información que se ha compartido hacia el tema del camino de la investigación. Bien, pues no nos resta más que agradecer, maestra Monse, nos hayas compartido tu experiencia y todos estos puntos que de alguna manera has alcanzado a identificar, muchos ya en el camino de tu actual estudio de doctorado, muchos otros también nos comentabas en la administración del repositorio de la Universidad de, de manera es seguramente enriqueciendo. Agradecemos mucho tu participación y también esperamos seguramente hacerte una siguiente invitación. Muchos de los temas que comentaste al final podrán enriquecer también a esta comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. En representación de la, de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, por fin de conocimiento abierto, agradecemos tu colaboración. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos, nos acompañaron. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.